de Dios, vamos a dar inicio con nuestro segundo servicio del día de hoy domingo, sean todos bienvenidos, Dios los bendice a cada uno de ustedes, aquellas personas que nos están viendo por un dispositivo, Dios los bendice, sean bienvenidos y quiero que me acompañes abriendo tu Biblia en el libro de Isaías, Isaías capítulo 45 versículo 2, Isaías capítulo 45 versículo 2. Amén. Dice así la palabra de Dios Yo iré delante de ti Y enderezaré los lugares torcidos Quebrantaré puertas de bronce Y cerrojes de hierro Haré pedazos Fíjate lo que dice Dios Dios va delante de nosotros No vamos solos Si tú muchas veces sientes que estás solo No es cierto Dios va delante de nosotros Y aquí lo dice la palabra Yo iré delante de ti Ni siquiera va atrás él va abriendo caminos. Él nos lleva, si tú quieres, aquí en los brazos y él va. Así nos lleva cada uno de nosotros. No te mortifiques. No, no estés ambicioso por algo que tal vez no te corresponde. No pierdas las bendiciones. No pierdas por un granito de arena, pierdas la playa. Dios va delante de nosotros. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Quebrantaré puertas de bronce y cerrojes de hierro haré pedazos Para Dios no hay nada, nada imposible Si tú piensas que esa puerta es muy dura, Él la destruye Él va delante de nosotros, amén Y en esta mañana pues venimos a gozarnos, venimos a escuchar palabra Venimos a agradecer, a glorificar el nombre de Dios, amén Bendito Dios y Padre nuestro en esta mañana te damos la honra y la gloria Gracias, Dios, porque tú permites que estemos en este lugar que es tu casa. Gracias, Dios, porque nos da la oportunidad de estar aquí, Señor, reunidos como hermanos para glorificarte y bendecir tu nombre. A ti sea la honra y la gloria, Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Dios los bendice, hermanos. Hay una parte de la Biblia hermosa que nos enseña el Señor. Como cómo la nueva Jerusalén, ¿verdad? De Apocalipsis. ¿Cómo nos vamos a encontrar con ese amado? ¿Y cómo vamos a, a comparecer ante el trono de Jesús? Tenemos que meditar en eso, ¿sabes? Hoy he visto que en, en, en estos tiempos la iglesia eh, se ha acostumbrado a vivir muy ligeramente. Y, y la Biblia nos dice que debemos dar todo para el Señor. Acuérdese cuando Jesús enseñó y dijo desde Moisés cómo debemos llamar a Dios con todo y con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Si usted se está esforzando en seguir esa palabra, Imagínese lo, lo, lo, lo maravilloso que será ver la presencia de Dios y estar con el Señor por siempre. ¿Por qué no cierras tus ojos y vamos a cantarlo con todo nuestro corazón? Solo me imagino lo que será.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 Imagino. Rodeado de tu gloria Rodeado de tu gloria Que sentirá mi corazón Lanzaré en tu presencia o inquietud me quedaré O de pie ante tu gloria De rodillas yo caeré cantaré aleluya y sin el habla me quedaré solo me, solo me imagino solo me imagino esa escena con tu amado esa escena con el rey con esa luz porque Él está en luz, dice la Escritura. Esa escena con el Redentor de nuestras vidas, con el que se levantó de los muertos, esa escena de, de verle cara a cara, ¿sabes? Debería de ser un deseo, un anhelo en nuestro corazón. Solo me imagino. en tu presencia con quietud me quedaré o de pie ante tu gloria o de rodillas yo caeré danzaré aleluya o sin el habla me quedaré solo me imagino oh, oh, oh, solo me ¡Gracias! Con más fuerza iglesia yo solo me imagino yo solo me imagino amén aleluya rodeado de tu gloria que sentirá mi corazón danzaré en tu presencia Aleluya Y sin el habla me quedaré Solo me imagino Yo solo me imagino Aleluya Yo solo me imagino Yo solo me imagino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 no me imagino Señor, algún día te vamos a ver cara a cara, vamos levanta tu voz, dile Señor, aquí estoy no sé Señor no sé de qué manera Padre pero sé que tú abrirás las puertas los caminos, dice la Escritura, donde no lo hay porque quiero ver tu rostro Señor me quiero gozar en tu presencia Señor, quiero que tú me ayudes. Vamos, Señor. Dile al Padre, Señor, aquí estoy. Quiero adorarte, Señor, en esta tierra. Quiero obedecerte. Aleluya. Quiero venir a ti, Señor. Día con día, Padre Santo. Quiero levantar mi voz a ti, Señor. Vamos, levanta tu voz, iglesia. O de pie ante tu gloria, o de rodillas yo caeré, danzaré, aleluya, y sin el habla me quedaré, solo me imagino, oh, oh. yo solo me imagino, solo Y tú me quedaré O oh, de pie ante tu gloria O oh, de rodillas yo caeré Danzaré, aleluya Y sin el hablar me quedaré Solo me imagino oh, oh, oh, Yo solo me imagino Él es bueno con nosotros Apláudele fuerte La vida cristiana Debería de ser Una vida de adoración ¿Sí? Y entendemos que adoración es Cuando la voluntad nuestra Ha quedado sepultada Y lo que brilla en nuestras vidas Es la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo Si usted lee la Biblia dice que somos cartas abiertas Leídas por todos los hombres Y cuando nos esforzamos por Porque Dios escriba una, una vida nueva en nosotros Todo lo que vamos a exponer será para la gloria de Dios ¿Cuántos quieren adorar a Jesús en todo tiempo? Todo tiempo, levante sus manos Levante sus manos al Señor Tu mala ofrenda que traigo De rodillas ante ti Yo declaro eres mi Dios Mi vida nada es sin ti mi mano y guíame, susténtame con tu amor. Y hoy, te adoraré. un poquito más fuerte, vamos. Y hoy, te ¡Gracias! Pero... Gracias, señor. Sustenta iré a Jehová capítulo 34 de Salmos dice en todo tiempo no sé cómo está tu vida hoy no sé qué estás pasando pero la vida cristiana es una vida de adoración en todo tiempo dice su alabanza estará de continuo en mi boca en Jehová se gloriará a mi alma verso 2 la oirán los mansos y se alegrarán sabes nuestra vida debe de ser una vida de proclamar a Jesús en adoración y en alabanza. Tú eres ese hombre y mujer que Dios ha llamado para adorarle y decirle: Voy a adorarte a ti. Voy a Dile a Jesús: a Voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti. Por siempre voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti. Por siempre voy a adorar. Voy a adorarte a ti Por siempre voy a adorarte Levanta tus manos, vamos Levanta tus manos Aquí estoy Jesús hay poder en Jesús ¿cuántos lo creen? tú eres grande Jesús Vamos con todo nuestro corazón. Todo poderoso, refugio incomparable, eres tú, Jesús. Calmas la tormenta y fluyes con tu gloria y debilidad. No hay nadie más como tú no hay. Oh, oh, oh. Nos gozamos en ti Jesús Espíritu Santo toca las vidas Tú eres verdadero Señor entra Señor en cada vida con tu gran poder transfórmanos. levanta tu voz vamos todopoderoso refugio incomparable eres tú Jesús calmas la tormenta con tu gloria y debilidad no hay nadie más como tú no hay pues eres paz en medio de la tempestad eres luz en medio de la oscuridad nos acercamos a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 De Jeremías el Padre nos mostró ese amor 31.1 de Jeremías Con amor eterno te he amado Por tanto te prolongué mi misericordia El verso 3 Jeremías expresa un amor Hacia el pueblo de Dios Y eso no ha cambiado La Biblia dice de tal manera amó Dios el mundo Y el amor de Dios dice Romanos Se derramó en nuestras vidas nosotros le amamos a él, dice el Señor, porque él nos amó primero, recibe el amor de Dios, levanta tus manos hermano, recibe el amor de Dios, el amor de Dios está sobre ti, no estás solo, si crees que estás solo, el amor de Dios hoy está contigo, mi fuerza está en ti Gracias señor. Abba, Padre, Abba, Padre, Padre, Padre, mi fuerza está en ti. Gracias a Dios. Gracias a Dios, apláudele con más fuerza. Hay una iglesia hermosa aquí, amén. Hay una iglesia hermosa en Zapata Vela, si ¿Sí lo crees. Dale un abrazo a tu hermano, no al que amas, con el que no vienes, abrázalo. Abrázalo, abrázalo. Dafne, dame un abrazo, hermosa. A los de aquí arriba nadie nos pela Siempre estamos aquí solos, ¿verdad? Vamos, hay un Dios aquí hermoso Que nos hermosea, Zapata Vela es una iglesia hermosa No lo digo yo, me lo dicen muchos amigos Es una iglesia hermosa Zapata Vela Es un lugar hermoso, amén Y no le plació a nadie sino a Dios Ponernos aquí Cierra tus ojos y levanta tus manos. Oh, oh, oh, oh, cantamos a ti. Oh, Jesús, limpiaste nuestras vidas. Ahora Dios nos ves. Por la lupa de Jesús Oh Jesús Oh mi Dios te cantamos oh oh, oh. Vamos levanta tus manos Oh Jesús Oh Jesús Cantan tu nombre. Vamos con fuerza. La creación exalta tu gloria. Se si refiere cantan tu nombre. La creación exalta tu gloria. Que Jesús hey. Vamos. La creación exalta tu gloria. Cielo y tierra cantan tu nombre. Ora oh, creación, la creación salta tu gloria. A tu grandeza, nada a tu Señorío, grande, la Escritura dice: que tu nombre, La Escritura dice: Toda carne, nombre, primera de Pedro 1:24, toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca, la flor cae, mas la palabra del Señor, verso 25: permanece para siempre, permanece para siempre y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada Jesucristo, Jesucristo vamos, nadie es más grande y nada es más grande que, nada es más fuerte que los cuerpos son liberados, los enfermos sanan, por el poder de la palabra, reprendemos toda obra del diablo, en Zapata Vela, creemos, que la sangre de Cristo, que tiene poder, libera, sana, restaura las vidas, restaura las familias, vamos, ora por esta colonia, vamos, levanta tu voz, porque cuando los hijos de Dios, oran, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, Comienza a orar, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Creemos, Señor, que Zapata Vela será alcanzada con el poder de la palabra. Que los drogadictos, que la delincuencia, Señor, que todo aquello, Dios, que ha golpeado a esta familia, se va, huye en la presencia de Dios. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, creemos que así será, creemos que así es, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Jesús, oh, Jesús, Jesús, oh, oh, Jesús. Oramos por los jóvenes, oramos por los jóvenes de Zapata Vela, que sean profesionistas. Que te sirvan, que dejen el confort Oramos por esta colonia Señor, por las mujeres solas Creemos Dios que tú traes un despertar sobre esta colonia Que tú traes un mover de tu Espíritu Santo sobre las calles Señor Creemos que tú Señor harás una obra sobre cada familia En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús ante ti la tierra demonios huyen ya los demonios huyen con la presencia de Dios en Zapata Vela no hay poder invernal que pueda resistir ante el poder y la presencia del gran yo soy so Más a Jesús Él está aquí, Él está aquí Él está aquí la segunda carta de Pablo a los Corintios en el capítulo 9 versículo 10 nos habla de, de, de un Dios que nos da Él da semilla al que siembra amén ahora cuando segunda de Corintios 9-10 dice que el que da semilla al que siembra y pan al que come Proverá, multiplicará vuestra sementera. El agricultor no tiene semillas y se las come. ¿Qué hace? La siembra. Y todo lo que Dios nos da es para sembrar. Amén. Tienes un don, ponlo en la obra de Dios. Siembra. Lo hará productivo Dios. Amén. Damos gracias a Dios y dice que Él multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Dios nos da para poder dar y cuando dios nos da un don él lo usa para su gloria bendice este tiempo y levanta tu ofrenda señor te damos gracias en esta hora y te damos el honor y el poder padre santo la honra y toda la alabanza en el nombre de jesús te damos gracias te damos gracias padre en el nombre de jesús por todo lo que tenemos por todo lo que tú nos has dado salud economía dones talento señor todo lo que tú, tú nos has dado y que procede de ti es para tu gloria y para tu poder en el nombre de jesús Amén. gracias a dios hay palmas para cristo Alza tus ojos y mira, la cosechas. Jesús Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, tu tiempo la vida y llena la tierra de su gloria se cubrirá como las aguas cubren la paz y será llena la tierra de su gloria se cubrirá como las aguas cubren la paz no no hay otro nombre dado a los hombres. Jesús, Jesús es mi Señor, es mi Señor y será. Y en la tierra de su gloria se cubrirá como las aguas cubren la mar y será.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 Avívame con tu poder, vívame, avívame, avívame Con tu Espíritu, mi Dios Avívame, avívame, avívame, avívame, avívame Con tu poder Se cubrirá tu cara. gozamos en ti, Jesús. Te alabamos, te bendecimos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, damos a Jesús. Aplaudele fuerte a Jesús, Señor. Que los enfermos sanen. En tu voluntad Padre, depositamos a nuestra hermana Rosita Castillo sobre tu poderosa mano y creemos que la sanidad está en su cuerpo, en el nombre de Jesús, bendecimos esta casa y si alguien tuviese alguna enfermedad Señor, sabemos que tú limpias los cuerpos, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias Espíritu Santo, gracias, gracias te damos, en el nombre de Jesús Amén. ¿Puedes tomar tu lugar, hermanito, hermana? Gracias, damos al Señor. ¿A cuánto les ha sido hermoso este domingo? Dios ha sido bueno con nosotros. Amén. El próximo domingo... Está por acá Miguel. Creo que es esa. El próximo domingo, eh, ponga atención, no... No vamos a tener más que una reunión el domingo. Amén. Las fechas de talento, se, gracias, se recorren las fechas de talento porque vamos a tener una reunión a las ocho. Entonces terminamos nueve y media y nos vamos a ir a servir. Vamos a la iglesia Monte de los Olivos y le hemos estado invitando, quien quiera ir, eh, anótese con Miguel para que podamos ir juntos. Amén. Terminamos a las 9.30, cuarto a las 10 y nos vamos a Monte de los Olivos, una congregación que está aquí a final de Zaragoza. Y vamos a servir ahí, vamos a dar la alabanza. Y Dios me da vida, vamos a compartir la palabra. Amén. Entonces, están invitados, vengan y terminaremos a la una de la tarde, una y media. Volvemos a la presencia de Dios siempre. Amén. De hoy en ocho es esta actividad todo lo demás sigue normal martes jueves y solo el domingo cortamos las dos reuniones y solo tendremos una aquí y una reunión allá está conmigo no tendremos discipulado no tendremos doctrina pero vamos a seguir trabajando para el señor amén el día 21 viernes 21 ya está cerrado todo lo de mujeres ya se tiene el autobús, un autobús hermoso, muy grande. Y hace ocho días estuvimos en Tizayuca por la tarde-noche para ya firmar el contrato. Y la salida a Veracruz es la, la, la parte de la madrugada del 21 a las 2 de la mañana. Tenemos culto el jueves. Usted se va y si, si duerme un ratito... A la una y media, cuarto a las dos, nos vemos y a las dos nos vamos. ¿Cuál es la idea? Llegar a Veracruz temprano. Y mi esposa quiere que tengan un tiempo también, disfruten un poco. El hotel y el lugar es hermoso. ¿Quién conoce Veracruz? Puerto de Veracruz, ¿alguien conoce? Y ahí, ahí será el evento. El, el señor puso un hotel muy bonito en una zona hermosa. Yo me voy a llevar mis chanclas, mi bermuda, mi playera y me salgo a caminar. Ahí en el centro de Veracruz, en, en el malecón, a un lado de la parroquia, los portales y las nieves de Nanche, todo eso está hermoso. Ahí va a ser el evento y van a poder disfrutar un tiempo para caminar, comprarse que, el recuerdito. ¿Sí está conmigo? Y después en la tarde, noche ya se tendrá... La primera actividad, pero la idea es que disfrutes temprano Y después te metas con Dios El sábado habrá ya todo lo del evento Y el domingo quedará otra, otro tiempecito para, para que puedas nadar y disfrutar Y luego ya nos venimos Tarde, noche ¿Qué le parece? Creo que Dios ha puesto sobre el corazón de mi esposa Y muchas mujeres han estado trabajando en este en este tiempo y Dios hará grandes cosas en la vida de todas, amén. Una historia nueva va a escribir Dios en muchas vidas, amén. Y damos gracias a Dios. Esto es el 21, amén. Después pues en mayo, en mayo tenemos eh, la intención, ya confirmado, eh, Dios nos permite llevar el fútbol con valores para eh, para Oaxaca vamos a ir a una comunidad, en la Sierra de Oaxaca, y vamos a Putla, y tenemos una escuela ya abierta donde me han dicho que van a cancelar las clases para que todos los niños asistan. Amén, y esa es una bendición. ¿Qué es lo que más ama a Dios? A los niños. Amén. A ti te ama también, pero los niños son el dolor de Dios. Lo que Dios más ama son los niños. Amén. Entonces, Dios nos permite estar ahí. Esto va a ser 23, 24, 25, 26 y 27. Tenemos un día para ir, un día para volver. Son 12 horas. Y como vamos en transporte, vamos a llegar temprano para ver todo, cómo vamos a trabajar. Esté orando. Les encargué ahí a, los, a las maestras. Parece, hermana Lina. ¿Quién conoce a mi hermana Lina? Hermosa mujer de Dios que siempre está trabajando, sirviendo. Con ella van a coordinar el tema con los papás para que traigan una carta para los niños. Un dibujo. Si quiere ponerle algo de fútbol, póngaselo. Un versículo, una flor, no sé. Algo que tu niño le quiera regalar a los niños de esa comunidad. Eso va a impactar. ¿Si ¿Sí está conmigo? Tiene tiempo de aquí a mayo. Amén. Tenemos prácticamente unas seis semanas para que tu niño haga una carta o dos puede ser. Y le ponga el sello de Dios para que los niños sean tocados también. ¿Sí está conmigo? Con mi hermana Lina, por favor, ahí coordinan eso. Ella va a tener todo eso y, y espero en Dios podamos tener todas las cosas que Dios nos permita llevar para regalar a los niños en esta comunidad balones, gorras, cilindros, llaveros Dios siempre provee lo necesario para que su obra avance Amén. vengan los niños ¿dónde está Dafne? vente Dafne, vamos a orar Aitana, ¿cómo estás? se queda viendo con Dafne sí, tienen sus encuentros ¿verdad? allá arriba Sabrosos. Eh, no está mi hermana Alejandra, tuvieron que salir a una actividad, ellos de familia. Entonces sé que va a ayudar Petrita, pero a veces los niños son más inquietos, los pequeños. ¿Alguien puede ayudar mi hermana Sonia o Dani? ¿Sí? Ahí para que chequen, para que no se armen los trompos ahí. Vamos a orar, Dafne. Cierra tus ojitos, mi amor. También tú, Aitana. Se le queda viendo a ver si lo observa. Dios bendice. A estos hermosos niños, en tus manos están todos ellos, Señor. Sigue usándolos, sigue transformándoles en el nombre de Jesús. Gracias te damos. Amén y Amén. ¿Pueden subir? Gracias a Dios. Son hermosos los niños, ¿verdad? Gracias a Dios. Mi esposa trabajó con niños allá en Nesa. Cuando estábamos eh, eh, No éramos pastores Pero Mi pastor le dijo Ayúdeme con los niños Y mi esposa dijo no <ríe> Y después ya Dios le tocó Y le dijo pues ándale un ratito ahí Y mi esposa estuvo siete años Con los niños Toda la semana estaba Haciendo sus manualidades Sus clases Y había muchos niños que la pellizcaban, le jalaban el pelo. ¿Sabes por qué? Porque a veces eso es lo que ven en casa. Y, y, y aquí alguien una vez me dijo, es que los niños pegan, pues ámalos. Para eso estás ahí, hermanita. Son niños, ámalos. Entonces, los niños son hermosos. ¿A alguien le gustaría trabajar con niños? ¿Nadie? ¿Sí? ¿A ti, Diana? ¿Sí? Mi cuñada dice que también, ¿verdad? La vamos a poner a chambear ahí. Tenemos una palabra hermosa hoy. La tumba está vacía. ¿Crees que Jesús está en una tumba? ¿No? ¿Dónde está? ¿Dónde dice la Biblia que está? Sentado. Y de nuevo vendrá en gloria para juzgar a vivos y muertos. Amén. El fundamento de la fe cristiana es la resurrección. La cruz, la cruz, la sangre que Jesús derramó, nos redimió, nos compró. Somos propiedad de Él. Redimir es comprar algo que estaba extraviado, algo que estaba hipotecado. eso es redención, algo que estaba perdido. La cruz nos redimió de la maldición hecha por los hombres, maldición, en la parte de Gálatas 3:13 dice que la cruz es eso. Cristo nos redimió de la maldición de los hombres hecha por dice por todo hecha hecha por los hombres maldición. Amén. De ahí nos redimió Cristo. Él nos compró, nos rescató. Fuimos comprados. Primera de Corintios 6:20 dice, comprados por precio. O sea, tu vida ya no te pertenece. Algunos dirán, ¿qué dice pastor? Tu vida, ¿a quién le pertenece? Porque habéis sido comprados por precio. Jesús pagó el, pre el precio. Amén. Y Jesús nos compró, Él no está muerto, Él está vivo, Él resucitó. La fe cristiana se fundamenta en la resurrección. La cruz es, por supuesto, fundamental, pero la resurrección de Cristo es lo que fundamenta la fe cristiana, si no van afuera la predicación que tenemos, eso dice la Biblia y no solo eso, Jesucristo se levantó de los muertos, está sentado a la diestra del Padre y Jesús volverá, en Hebreos 9.28 dice y aparecerá por segunda vez, para aquellos que dicen no pues ya Cristo ya está y se manifestó, no, aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado Jesús ya no va a venir a perdonar pecados ya no viene a perdonar pecados Jesús viene a salvar a los que le esperan es decir va a venir por su pueblo si ¿Sí está consciente de eso si tú estás consciente de eso entonces vive una vida piadosa amén mucha gente dice Dios me abandonó y la realidad es esta, fíjate bien, que el Señor nunca, nunca quitó sus ojos de Jesús. Amén. El Señor nunca quitó sus ojos de Jesús. De la misma manera, Dios jamás descuidará a ninguno de sus hijos. ¿Quiénes son los descuidados? Pero Él no nos descuida, Él nos cuida, Él nos guarda. Dice la palabra de Dios que... El Señor, él, él nos mira con sus ojos. Amén. Salmos 32, 8, dice que pondrá su mirada sobre nosotros. Pero hay que ver por qué razón pone su mirada. Amén. Fijaré mis ojos. Amén. ¿Sobre quién? Sobre ti fijaré mis ojos. Pero ¿sobre quién lo fija? Sobre aquellos que entienden y son enseñables. ¿Está conmigo? Es una parte hermosa porque todos queremos que Dios nos vea, nos ayude, pero ¿has entendido? ¿Te has dejado enseñar? Si es así, camina libre por la vida y vas a ver cómo Dios te va a respaldar a donde tú vayas. Porque Él no está muerto, Él está vivo. ¿Amén? Hay muchos motivos por los que la gente... Dice Dios me abandonó, pero no es así. Jesús está vivo, Jesús resucitó. El mismo Job pudo decir, yo sé que mi Redentor vive. Si usted lee Job 19, 25, la Biblia dice, yo sé que mi Redentor vive. ¿Está seguro de que el Señor vive? Y al fin se levantará sobre el polvo. Jesús está vivo. Te voy a dar dos puntos. Su resurrección nos muestra algo tremendo. Primer punto, que venció a la muerte. Venció a la muerte. Está vivo, venció. Amén. Hoy pasan la película, ¿no? Alguien me dijo que el domingo, la de la pasión de Cristo. ¿Fue ayer? ¿Hoy? ¿Ayer la pasaron y hoy también? Véala. Es una película, un mensaje hermoso. Dice la, la palabra de Dios en 1 Corintios 15. Versículos 55 al 57, ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, o oh, sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está, o oh, sepulcro, tu victoria? Dice la palabra, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, el pecado lleva consigo a la muerte y paga con, con muerte. Dice la palabra de Dios, y el poder del pecado, la ley, más gracias sean dadas a quién? A Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿sabes? Porque Él venció, tú también eres más que vencedor. Él venció la muerte, Él venció la muerte. Y yo no sé qué es lo que te domina hoy, pero si hay algo que te domina y no has podido vencer, eres esclavo de eso. Y dice la palabra que, que, que, que eso no procede de Dios porque Él venció la muerte, ¿sabes? La resurrección de Cristo demuestra su poder sobre la muerte. Si Cristo resucitó, resulta de que la muerte no tiene poder sobre Él. Y si Él ha dicho que si Él venció, nosotros también vencimos, tú eres un vencedor. Amén. No eres vencido por el pecado, sino tú vences con el bien, el mal, amén, y este es el castigo justo sobre los que no obedecen a Dios, Romanos 6, 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, la paga del pecado es muerte, Mas la dádiva de Dios es vida eterna, en Cristo Jesús, Señor nuestro, amén. ¿Cómo podemos, eh, o sea, el cielo lo puedes comprar? No se puede, las indulgencias ah, no están aquí, Dios no te pide nada. El confesionario no está aquí, ¿sí o no? O sea, ¿a quién le tienes que confesar tu vida, tu pecado? A quien ya sabe que eres un pecador, al Señor. Primer carta de Juan, capítulo 1, verso 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarlos. Y al que está a tu lado, deja que te limpie. Y unos dicen, sí, me voy a dejar. saber la vida en Cristo Jesús debe de ser una vida que debemos disfrutar en todo momento. Hace un momento le preguntaba, ¿cuántos han disfrutado este domingo? Yo estaba muy cansado y desde ayer que estaba allá, escuchando a los jóvenes, me aventé un... Una como Carlos Hermosillo, de repente, <risa> así como que cabeceé y dije, nadie me vio. Y si me hubieran visto, les hubiera dicho, pues, es válido, porque somos hombres. Pero hoy me siento fortalecido, ¿sabes? Cuando tú vienes a la presencia de Dios, cuando tú le dices al Señor, aquí estoy, Señor, Dios te fortalece, ¿sabes? Dios te fortalece, o sea, no tengas ningún problema, ningún monto de esfuerzo, anótalo, ningún monto de dinero. Aún las riquezas o la fama son suficientes para ayudar a escapar del castigo eterno que las personas tienen por el pecado. Del castigo eterno que espera a alguien que no ha abandonado el pecado. No alcanza las riquezas, no alcanza el dinero. No, es que era muy famoso y todo el todo mundo dice que eran buenas personas los muertos, ¿verdad? Así dicen, no, oh, qué bueno era. Cada que muere una celebridad, todos eran bien buenos. Aunque tenían diez amantes y le golpeaban a la esposa y se pelearon por un terreno. Pero todos, ¿cómo eran? No alcanza el dinero ni la fama para entrar al cielo. Necesitamos vivir una vida piadosa. Ese es el fundamento de nuestra fe, la resurrección de Cristo. Porque lo que tú predicas y lo que yo predico, ¿dónde está? aquí está aquí lo que tú predicas entonces eso no es en vano eso tiene poder pero sabes no solamente tiene poder debe de operar ese poder en tu vida hermano la vida eterna es un regalo Dios nos la ha dado ¿cuánto te costó entregar a Jesús tu vida? ¿alguien te pidió dinero? nadie ¿verdad? la vida eterna es un regalo ninguno de nosotros pagamos algo por esa vida Dios nos ha dado el privilegio de tener esa vida y esa vida está en el Hijo creo que es primera de Juan 5 y el verso 13 y 14 no recuerdo si es esa cita perdóneme el que tiene al Hijo tiene la vida pero el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida el 13, el 14 el 12 perdón me faltó uno ahí el que tiene al Hijo tiene la vida o sea, tú tienes a Jesús, tú recibiste sus enseñanzas, tú viniste a su presencia, que tienes la vida eterna, hermano. Nadie te, la regaló, nadie te la cobró, tienes la vida eterna. ¿Amén? Pero el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene nada. Tiene una vida común, vana. Así lo dice Job capítulo 14, verso 1. Y el verso 2 dice que sale como una flor y es cortado. O sea, cuando tenemos a Cristo, diga conmigo, tenemos todo. Cuando no lo tenemos, salimos así, como dice el verso 1, una vida de puros problemas, de sinsabores. Y, y brillamos, ¿verdad?, como una flor, pero dice mi Dios, no, vas a ser cortado. Corto de días, dice. Sale como una flor, es cortado y huye, como la sombra y no permanece. Pero cuando tienes a Cristo Jesús, lo tienes todo nadie te cobró nada el precio ¿quién lo, quién lo pagó Jesucristo lo pagó entonces ahí es donde está anclada nuestra fe la tumba está vacía y eso es suficiente para comprobar que el evangelio que predicamos es verdad punto número dos es verdad lo que tú predicas es verdad lo que cambió mi vida es verdad lo que Jesús predicó entonces el punto uno es que Jesús venció la muerte y eso es verdadero amén en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 1, y 1 al 4, la Biblia nos dice, Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, dice, sois salvos, si no creísteis. Amén. ¿Cómo llegamos a Cristo? ¿Convencidos o por conveniencia? Ahí le va para las señoritas. Cuando te digan, si sí, yo quiero ir a tu iglesia y quieren andar contigo, no lo traigas, porque sabes por qué quieren venir muchas veces. Porque les conviene, para que tu mamá los vea, para que el pastor diga, ah sí, se ve buen chavo. No. Muchos por conveniencia se acercan a Jesús. Y así pasa también con los grandes. Por eso, por eso dice, por el cual así mismo, si retenéis. ¿Dónde? En tu vida la palabra. Dice que os he predicado, sois salvos. ¿Cómo hemos creído en el Señor? De forma total y absoluta o cuando nos conviene. No hemos creído en vano. Cuando Pablo les pone a los romanos, en esa época de Pablo, predicarles no era sencillo. Y el capítulo 10 de Romanos les habla con una interés a Pablo en el verso 9 y 10. Les dice, con el corazón se cree para justicia. Amén. Si confesares con tu boca y creyeres ¿dónde? No es en vano que Jesús se levantó de los muertos será salvo y el verso 10 les dice porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación ¿dónde creímos y no es en vano? ¿dónde? aquí, aquí ¿te acuerdas las lágrimas que derramabas cuando el Señor te quebrantaba? cuando decía, Señor esa palabra es para mí esto tú me lo estás dando esto yo lo necesitaba. ¿Y dónde lo guardabas? En tu corazón. Ahí. No es en vano. 15, número 3, dice, porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí. Vas a enseñar lo que tienes, no lo que no tienes. Si ¿Sí estás conmigo, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a qué conforme a qué a las escrituras primera de corintios 15 versículo 3 porque primeramente os he enseñado lo que asimismo mismo recibí que cristo murió dice por nuestros pecados conforme a las escrituras Ahí es donde se fundamenta nuestra fe. El evangelio es verdad. Eso lo dicen las escrituras. Y los científicos corroboran que Jesús estuvo en esta tierra y que Jesús murió. Le dan crédito a Jesús. Amén. Cuando usted hable con un ateo, no contienda. Aplique esta, si le viene bien, o aplique la que Dios le diga, pero... No se pelee. Un ateo siempre te va a decir, no, tus teorías, tus enseñanzas. Bueno, Usted le puede decir, así, tranquilo, sin pelear. Vamos a poner en un ejemplo, que tú tienes razón, tú, y que al morir yo, que sí creo en el Señor, yo me encuentro con la noticia de que no hay Dios, de que no hay cielo, de que no hay infierno, de que no hay nada. ¿Qué pierdo yo? Yo, ¿Qué que pierdo, nada, pero vamos a invertir la moneda, vamos a pensar que el cielo es real, que tú mueres, que te vas al infierno, que te estás quemando, que ahí no hay un descansar, que todo el tiempo vas a ser torturado o torturada, que pierdes tú, perdiste todo. Hasta por lógica es bueno creer que hay un Dios no se pelee con las personas que no creen porque la gente cree en Dios aquí pero creer aquí solamente por el Espíritu Santo por la palabra de Dios Entonces, ¿para qué te peleas con una persona que no cree? ¿tú lo vas a cambiar? solo habla con sabiduría y pídele a Dios ¿qué pierde el ateo? si realmente todo existiera pierde todo. Y sabes, si la resurrección, si la resurrección van a sería nuestra predicación. Y todo lo que predicamos se concentra y es sustentado en algo tan poderoso que se llama resurrección. Repita conmigo resurrección. Resurrección. Primer carta a los corintios, vamos ahí mismo en el capítulo 15, vamos a ver algunos versículos, el 14 y después del 17 al 19. El 14 primero, fíjese bien cómo la Biblia nos, nos enseña. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es vuestra fe. Ahí está lo que le estoy hablando. Amén. El 17 dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Amén. Entonces también los que durmieron en Cristo, perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Eso dice el versículo 18. Si en esta vida solamente esperamos, Amén. 15, 18 ok, el 19, perdón si en esta vida solamente esperamos en Cristo somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres este es el fundamento del evangelio que predicamos la resurrección es como un, como un adhesivo es como un pegamento que adhiere todas las cosas a la voluntad de Dios es eso si la, si la resurrección perdón los cristianos hubiéramos creído en vano, no habría esperanza. Al resucitar Jesús nos da la esperanza. Cuando Él resucita, nos da esperanza. Jesús apareció muchas veces a mucha gente y algunos no lo creían. ¿Sí se acuerdan? Tomasito, ¿cómo andaba? ¿Qué le dijo a Jesús quiero ver y hay mucha gente así quieren ver para creer por eso Pablo dijo no caminamos ¿por qué? por vista sino por fe y fe es la seguridad, la certeza de lo que esperas la convicción de lo que no ves ¿quién vio a Jesús morir en una cruz? aquí nadie ¿por qué crees en Él? por fe ahí está algo tremendo que muchos no lo comprenden amén ahora Jesús resucita al hijo de una viuda la hija de Jairo también pero vamos a ver esta escena en Lucas 7.11 7, vemos a Jesús que después eh, aconteció dice la palabra Aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín Dice, e iban con él muchos de sus discípulos Y una gran multitud O sea, Jesucristo iba camino a la ciudad de Naín Lo seguían muchos de sus discípulos Y lo seguía una multitud a Jesús Y dice el verso número 13 El, el, verso, y, el verso 12 Cuando Dios llegó cerca de la puerta de la ciudad He aquí que llevaban a enterrar un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda y había con ella mucha gente de la ciudad. O sea, había mucha gente. Esto significa que la multitud que iba con Cristo y el Jesús, Jesús al llegar a la puerta de la ciudad se, se, se, se, se dio cuenta o, o la escena dice que la seguía mucha gente porque la cultura judía era que cuando... Alguien, alguien moría en una familia, lo, lo llevaban y preparaban su cuerpo en una especie como de camilla No eran cajas como tal, eran como camillas y les ponían lienzos Y ahí tenían a los muertos y parte del ritual, parte, parte de la procesión o parte del cortejo fúnebre Era que los muertos los sacaban los seres amados y los hacían pasear por la ciudad para honrarlos Aquí puedo ver que ya había mucha gente Significa que ya llevaba un rato Porque la gente se unía ¿Y por qué se unía la gente? Porque había mujeres a las que les pagaban dinero por llorar Les pagaban una lanita y les decían Avíntate unas lagrimitas para que la gente se ponga sensible Y estas mujeres se ponían a llorar por el muerto Era parte como de un trabajo, de una cultura y si la Biblia dice que había con ella mucha gente Significa que el cortejo fúnebre ya había avanzado Jesús llega en el momento preciso Ahora, ¿cuánto duraba el duelo de una familia así? Más o menos la cultura explica o dice que por 30 días No andaban paseando, no, lo sepultaban Pero había un duelo Jesús llegó para traer ese gozo, esa libertad y fíjate bien, el versículo número 13 nos dice, y cuando el Señor la vio, dice, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Amén. Le dijo que no llorara. El 14 dice, y acordándose, tocó el féretro. Todo lo que Jesús toca, Jesús lo cambia. Cómo estaba tu vida ¿Sabes? Tú y yo éramos Ese féretro Y cuando Jesús nos tocó Cobramos vida Esto me lo reveló En este momento el Espíritu Santo Porque todo lo que Jesús toca Cambia Cuando Jesús tocó las aguas Caminó por ellas ¿Cuántos estados tiene el agua? Tres ¿Líquido? gaseoso, Pero cuando Jesús la toca Se vuelve sólida Porque lo que Jesús toca Jesús lo cambia Si no te ha cambiado es porque necesitas el toque de Dios Necesitas a Dios urgentemente Dice la palabra de Dios Acercándose Tocó el féretro cuando Jesús quiere dar vida, siempre toma la iniciativa de hacer algo. Y somos nosotros quienes estamos dispuestos o no a que lo haga. ¿Está conmigo? Fíjate bien lo que dice la Escritura. Y tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate.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 que sufre y Dios quiere usarte para que lo que está muriendo cobre vida amén Dios te quiere usar así tú y yo no somos Jesús pero tenemos la enseñanza de Jesús de tener esa misericordia esa compasión de acercarnos a la necesidad de alguien dar una palabra orar por ellos que Dios haga una obra en la vida de cada una de las personas. Dice que tuvieron miedo, pero ¿qué dice? Glorificaban a Dios. Hay personas que no entienden cuando algo Dios hace en una familia, en una persona, en alguna situación y lo único que dicen, gracias Dios. ¿Usted se acuerda de cómo el carcelero de Hechos 16 al recibir la salvación se va y con toda su familia les habla y les dice y dice que se convirtieron y se bautizaron, glorificaron a Dios. Todos tuvieron temor. Y dijeron, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios nos ha visitado. Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de Él por toda Judea y por toda la región de alrededor. ¿Qué es lo que la gente habla de nosotros? ¿Qué es lo que la gente dice que somos? Amén. Ahora, ¿qué es lo que dice Dios que somos? Aquí la Biblia me habla de un testimonio de Jesús verdadero. Dice que se difundió la fama de Él por toda Judea y por toda la región y a su alrededor. Amén. Este mensaje nos ilustra acerca de la salvación. Y no solo eso, así, así como el hijo de esta viuda estaba muerto... Nuestra vida de pecado nos, nos tenía en un lugar, en una muerte espiritual. Así estábamos. Pero la Biblia dice en Efesios capítulo 2, verso 4, Pero Dios, diga conmigo, todo es por Dios. Pero Dios, qué rico, qué rico en misericordia y con su gran amor con que nos amó. ¿Se da cuenta cómo todo es un asunto de Dios? Hoy tú estás aquí por el amor de Dios hoy tú estás aquí no porque eres buena persona hoy tú estás aquí no porque has querido estás aquí porque Dios te ha traído y porque Dios es rico en misericordia en tu vida porque estábamos muertos dice el verso 5 nos dio vida juntamente con Cristo Él es el que nos ha levantado Él es el que ha despertado en nosotros el deseo de Él es el que resucitó en tu vida el deseo de vivir amén Y así como le digo, el luto familiar Llegaba a durar hasta 30 días Pero Jesús vino a cambiar el lamento En gozo Amén Yo no sé cómo está tu familia hoy Si aún estás bregando, luchando con cosas Pero Jesús va a llegar y va a tocar lo que está muerto Jesús va a llegar y va a tocar lo que está muerto Y ese luto Como estas familias tenían la costumbre Ese cortejo fúnebre Ese, ese, ese luto que se tiene En los problemas diversos que se tienen Será quitado El Salmo 30.11 dice Cambiaste mi lamento en danza Cambiaste mi lamento En baile La resurrección es la columna de nuestra fe Es la más grande victoria Sobre el enemigo de nuestras almas Cuando el enemigo te ve Danzando, cantando, alabando Predicando, soportando Él es vencido él dice aquí no puedo Aquí está la presencia de Dios Y no me puedo meter con este hombre que todo el tiempo está orando Que siempre está pensando en las cosas de Dios Pero cuando el enemigo ve que en tu casa hay contienda Que hay envidias, que no tienes paz Que estás luchando por una posición dentro de un ministerio El enemigo dice pues ahí me voy a meter Voy a sembrar discordia, voy a sembrar eh, desánimo Jesús resucitó Y al resucitar nos confirma Que Él es el único que puede darnos vida Y que su presencia siempre va a estar en un corazón agradecido Hay cinco expresiones en el, en el capítulo 11 de Juan Le póngase de pie, hay cinco expresiones Juan 11, 25 y 26 Y esto ha sido comprobado en tu vida y en mi vida. Esto es verdadero. Marta, hermana de Lázaro, en el contexto busca a Jesús, porque Lázaro se enfermó. Y Jesús dice la palabra que vino al cuarto día. ¿Recuerda? Y Como ella le dice, ¿dónde estabas? mi hermano está muerto. Jesús le contesta, no te he dicho, significa que ya había hablado con ella acerca de estos principios. Que si crees, verás la gloria de Dios. ¿Dónde está? Pues allá en el... A ver, vamos. Mueve la, mueve la piedra. O sea, Jesús sabía el poder que fluía de él. Y en el capítulo 11, verso 25, Jesús da esta palabra y dice, yo soy la resurrección y la vida. Y lo primero que podemos ver es acerca de su persona. Él es la resurrección y Él es la vida. Su persona de Jesús nos debe de enseñar a nosotros él es esa resurrección y él es la vida plena que nos ofrece luego vemos esta expresión dice el que cree en mí el que cree en mí significa que su deseo y su propósito debe de estar presente en nuestro corazón en nuestra mente dice aunque esté muerto vivirá ahí vemos su promesa primero vemos su humanidad Después vemos su deseo y propósito Y después vemos su promesa El que esté muerto El que, el que cree en mí Aunque esté muerto vivirá Ahí podemos ver eh, su promesa Y después podemos ver su realidad El versículo número 26 Dice y todo aquel que vive Y cree en mí Todo aquel que vive cómo estás hoy vivo respiras eso es una realidad en tu vida todo aquel que vive nos expone la realidad que hay en Jesús y dice el verso ahí no morirá eternamente crees esto el no morirá eternamente significa que hay poder en Jesús su poder su persona, su deseo y su propósito Su promesa, su realidad en tu vida y su poder Si esto hermano Tú hoy te lo llevas en tu corazón Y tú lo crees y tú lo predicas y tú lo vives Déjame decirte que tu vida siempre estará plena en el Señor La resurrección es el principal motor de la fe cristiana La, tumbe, la tumba está vacía Jesús se levantó de los muertos Él vive y si Él vive, nosotros también tenemos esa vida ¿Si ¿Sí está conmigo? ¿Cuántos quieren orar en esta hora? Ahorita vamos a celebrar Cena del Señor Todos y cada uno de los que hemos sido bautizados en la fe cristiana Vamos a poder participar de la Cena del Señor Todos y cada uno Ese es el fundamento de nuestra fe La resurrección Jesús está vivo Jesús está vivo ¿Por qué no oras con un hermano? Sal de tu lugar Si no conoces a la persona Sal y ora por ella Dale un abrazo y vamos a hacer esta oración No abraces a tu esposa hermanito Sal, vamos, siempre me hacen lo mismo Sal con alguien y alguien venga con la hermana No sabemos obedecer A tu esposa la tienes todos los días Salga hermanita con alguien que no conoce Vaya Pregúntenle su nombre, no, varón, no, mujer Acá hay dos mujeres solas, miren Ya la alcanzaron ahí Vamos a orar en el nombre de Jesús Señor, muchas gracias por esta palabra Dos muertos, Señor Fuiste a la cruz Pero al tercer día, Señor Tú, Señor, te levantaste de los muertos Señor, muchas gracias Espíritu Santo, gracias La resurrección Es el fundamento de nuestra fe Tú te levantaste en gloria, Señor Tú te levantaste de entre los muertos Sorbida es la muerte Tú eres Señor Señor la resurrección y la vida tú eres la resurrección y la vida Señor eso es una realidad de nosotros tú eres ese hombre que se levantó de los muertos Señor tú Señor eres lo más hermoso Señor te damos gracias Espíritu Santo te damos la gloria y el honor a ti Dios en el nombre de Jesús. Gracias, gracias. Muchas gracias te damos. En el nombre de Jesús. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Gracias te damos. Gracias Jesús. Gracias te damos Jesús. Juan, eh, 1 Corintios 11, gracias a mis hermanos, dice la Biblia, le voy a leer esta parte nada más, 11.29 dice, Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Amén. La cena del Señor tipifica lo que la iglesia tiene que estar haciendo hoy. La Biblia dice en Lucas que habiendo dado gracias, tomó pan, lo partió y lo dio a sus discípulos y les dijo, hagan esto en memoria de mí. ¿Sabes? Lo que entiendo en esta parte de Lucas es que la iglesia es tipificada en la cena del Señor. La iglesia tiene que tomar el, el valor de salir a las calles Predicarle a los enfermos A los necesitados Bendecirlos Darles la palabra Y darles un trabajo Señor Es lo que tipifica La cena del Señor Por eso Jesús dijo Hagan esto en memoria de mí Y lo que está diciendo Pablo aquí Que si vamos a comer y a beber indignamente Si tu vida está en pecado hermano Pídele perdón a Dios Ponte a cuentas con tu hermano, si no has perdonado, si tienes rencor con alguien, tantas cosas que hay, ¿verdad? Verso 23 dice, porque yo recibí del Señor también lo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Dice la Escritura. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que lo bebieréis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Se da cuenta? Jesús está vivo y Él vendrá. Y esta parte que, que es la cena del Señor, que los católicos llaman la Eucaristía, esta parte nos enseña que no es comer por comer. Si tú te sales de aquí y te vas a fornicar o te vas a embriagar, estás comiendo indignamente, estás celebrando de forma indigna algo que va a traer juicio a tu vida, hermano. Eso tipifica la cena del Señor El que tú puedas saber Que Él viene por la iglesia Porque no está muerto Jesús resucitó Amén Vayan pasando los que son bautizados En la iglesia cristiana Los que han bajado las aguas Que han confesado sus pecados Pasen los que están este de este lado Para que puedan tomar los elementos Seguido de ellos Pasen todos los de esta zona por favor Si tú ya has sido bautizado en agua, reconociste a Jesús como tu salvador, te arrepentiste de tus pecados, puedes participar. Pueden pasar mis hermanos de aquí de esta zona, por favor. Gracias a Dios, vamos a ir pasando en esta en este orden también, por favor, todos los que son bautizados en agua, los que han sido bautizados. Vamos a pasar. Y esta última zona, por favor, si pueden pasar los de este lado vengan para que podamos vengan para que podamos compartir juntos no sé si está mi esposa por afuera me puedan avisar hay algunos hermanos más allá No sé si tienen otro vasito y aquí lo, lo dividimos. hay? Otro vasito para dividirlo, ¿sí? Para que nos, nos faltan algunas personas. Para que puedan participar. Mi hermanita Mariana, ¿Quién? ¿quiénes son? nos faltan ya tienen? ¿Sí? Ah, creo que solo faltamos mi hermano Roberto y un servidor. ¿Dos? Do, dos. Ah, tres, cuatro, tres, ya estamos concluyendo. No se, no se desespere. Gracias a Dios. Si ¿Sí se puede ir. Vamos a hacerlo juntos. En esta porción que leí, lo voy a repetir. Dice la palabra de Dios. Así mismo dice.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 pero tiene una connotación espiritual muy fuerte, ¿sabes? La Biblia dice que Jesús viene. Y si viene Jesús es porque está vivo. Y si está vivo es porque no está en una tumba. Y si está en una tumba es porque murió por ti. Y si murió por ti es porque te ama. Tendríamos que vivir una vida diferente, ¿sabes? Cierra tus ojos, vamos a orar. Dios está en medio de nosotros. Paso otro micro para mi esposa. Señor, estás aquí. Tú tienes, Señor, el control de todo. Eres tú obrando en esta casa y sobre cada familia, Dios. Gracias. A ti la honra y la gloria, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Levanta tu, tus manos, hermano, levanta tus manos, no te distraigas. Tenemos gracias, Dios, porque pensaste en nosotros, porque pensaste en tu iglesia. Al dar a tu Hijo Jesucristo, Padre, por ese amor tan grande que nos tuviste poderoso, y nos tienes y nos tendrás. Te doy muchas gracias por tu amor por ser un Dios vivo Dios todopoderoso gracias porque levantaste de los muertos a tu Hijo Jesucristo para darnos vida y vida en abundancia santo eres santo, santo eres no hay nadie como tú, bendito Dios nunca lo habrá majestuoso poderoso Dios del Lord. proclamemos su grandeza oh Jesucristo Jesucristo es rey Jesucristo es rey se levantó mostrados soy ante sus pies jesucristo es rey jesucristo es rey jesucristo es, rey. Jesucristo es rey. soy ante sus pies, sus pies. Jesucristo, Jesucristo es rey Jesucristo es rey Jesucristo, Jesucristo es rey. Soy ante sus pies Jesucristo es Rey Jesucristo es Rey Jesucristo Gracias Señor Jesús, tú eres el Rey de Reyes, el Señor de señores, al único que reconocemos como nuestro Señor y Salvador, gracias por esta iglesia, por tu iglesia, gracias, te amamos, te alabamos y te glorificamos por los siglos, por siempre, por la eternidad, hasta que estemos Señor, contigo, gracias Padre, en el nombre de Jesús, Amén, amén Amén, gloria a Dios ¿Por qué no damos un aplauso y celebramos que el Señor vive? Celebramos que la tumba está vacía Y eso es una realidad hermanos Es una realidad porque los que hemos experimentado el poder de Dios a través de nuestras vidas Lo hemos comprobado, ¿verdad? Que Él está vivo Y sus milagros Siguen vigentes Y quiero despedir este culto Este tiempo hermoso Con Job, vamos a la palabra de Dios En Job 19 Vamos a leer el capítulo 25 Fíjese lo que dice aquí Job Hermosa palabra Dice yo sé que mi Redentor vive Estás convencido hermano tú sabes igual que Job que tu Redentor vive Fuimos redimidos por él Dice y al fin se levantará sobre el polvo Y después de desecha mi piel en mi carne he de ver a Dios es decir, después de que nosotros muramos, de que nuestra piel se desprenda de nuestros huesos Y el Señor venga por, por nosotros, lo veremos Dice, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán Qué hermosa palabra, ¿verdad hermanos? Todos los que hemos depositado nuestra confianza en el Señor Jesucristo Los que hemos confiado en Él, como dice Isaías 33 lo veremos cara a cara. Qué hermoso cuando llegue ese momento, ¿verdad, hermanos? Que podamos encontrarnos con nuestro Salvador y verlo frente a frente. A lo mejor tendremos un temor a lo mejor de verlo, pero un temor de, de, de que al fin lo veremos cara a cara. Pero si estamos a cuentas con Él, hermano, tiene que ser un tiempo glorioso. ¿Qué hemos esperado? ¿Qué hemos esperado? Por, por, este, por este caminar en la tierra amén vamos a orar hermanos para ser despedidos y vamos a seguir celebrando que nuestro Redentor vive Señor te damos gracias en este tiempo Padre porque sabemos Dios que la tumba Señor está vacía Padre porque sabemos Dios que tú vives Señor y que estás sentado Señor a la diestra del Padre intercediendo Señor por nosotros porque dice tu palabra que abogado tenemos para con dios tú eres señor el único que intercede padre por nosotros el que nos perdona el que señor nos limpia de pecado bendito dios gracias por tu iglesia dios gracias señor por este tiempo señor que tú has puesto señor y señor permítenos reunirnos nuevamente señor en esta tu casa padre para seguir señor glorificando tu nombre y que nuestra vida señor sea una vida de obediencia una vida digna, Señor, agradable a tus ojos, bendito Dios. Guárdanos, Señor, fortalece nuestro espíritu, Señor, para seguir avanzando, Señor. Para seguir corriendo la buena carrera, Señor, de la fe, bendito Dios. Gracias por la iglesia, gracias por los hermanos que hoy están aquí, Señor. Llévanos con bien, guárdanos, Señor, y permítenos, Señor, estar nuevamente reunidos, Padre, en tu nombre, Señor. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios Estamos despedidos hermanos